Qué importante que es el ADN en la vida de las personas, qué importante es transformar según la situación que nos toca vivir en las emociones, transformarnos día a día. Por eso desde la familia Mix, desde ADN emocional, estamos transformando lo que estábamos acostumbrados a hacer en esta nueva modalidad. El estar en cada uno de los hogares, en llegar con el ADN a cada hogar, que quizás ahora más que nunca, las palabras de Daniel Molina, de Delia, de Cristina, te hagan mucho mejor que el año pasado. Nunca se sabe con las emociones. Por eso esta nueva modalidad que nos toca vivir, le vamos a dar la bienvenida al conductor de ADN Emocional, a Daniel Molina. Hola Dani, ¿cómo va? Hola Karina, ¿cómo estás? Otra vez en ADN Emocional, Radio Mix. Qué lindo, estamos acá con Deli y Cristina, están ahí, ¿no? Sí, sí hola. Sí, hola hola, ah, hola, bueno. <risa> hola Cris, hola Deli. ¿cómo andás? Hola Dani, hola Cari. Hola chicas. Hola. <risa> hola, qué lindo verlas, me encanta verlos a los tres. La verdad es que gracias por esto, ¿no? De poder estar en esta modalidad junto a la familia eh, Mix y entrar un poquito cada uno de nosotros a los hogares, eh, tan importante que es trabajar las emociones, ¿no? Hoy más que nunca, Dani. Bueno, sí. Este, bueno, ¿cómo hacemos? Eh, esto es nuevo para nosotros también, así que, eh, iniciamos el programa desde ahora o esto es un precalentamiento, ¿cómo, que, cómo podemos hacer? Y ya no es vos, porque vos sos la, la ideóloga de todo este programa, este, a pesar de que tenemos una productora, que es Laura Domínguez. Este, Te mandamos ¿tienes? saludos a Laura, un besito. Oh, Laura, un beso también para vos. Y, y esta nueva modalidad que sería transmitir sin, sin estar cerca uno del otro, pero sí estar cerca del corazón ¿no? este, y estar unidos igual. Tal cual. Así que y, sí, eh, es que... obviamente hoy vamos a estar guiando porque somos, somos muchos en esta, en esta conferencia. Siempre lo hacemos con Faber, con, con Jorge, el uno a uno. Bueno, ahora es, ustedes son tres personas, que cuatro personas que integran este ADN emocional. Pero bueno, Dani, más que nada es estar con la familia, estar con cada uno en los hogares. Eh, y me da a preguntarte esto, ¿no? igual que a las chicas, esto es que nos toca vivir, el ADN de esta pandemia, ¿no? Sí. Vos ya tenés un significado. <risa> sí, en Sobre realidad, el... eh, cuando nosotros eh, intentamos hacer este, esta nueva modalidad de programa, pensé, digo, bueno, ¿qué vamos a hablar? Hoy de un síntoma en particular no me parecía muy interesante, Sí, me parecía interesante hablar del de sentir de cada uno de nosotros con respecto a una conciencia eh, global ¿no? de, de lo que es el significado de la pandemia. Y aparte de hablarles de eso, también tiene que ver con la conciencia individual que podemos hacer para poder trascenderla y ayudar, tendría sí. que ser eh, en una resonancia para que toda la conciencia... Eh, universal se, se modifique, sería eh, trabajar en forma individual, para adentro. Así que bueno, de este, esto sería la charla de hoy en el programa. No sé, ¿querés que arranquemos ya? Este, Totalmente. Con vos? ¿Cómo es? A mí Bien. me gustaría saber eh, la solidaridad. ¿Tiene su ADN? Ser solidario, ¿tiene su ADN? Sí, tiene que ver todo con lo mismo, Cari, porque eh, en realidad en realidad eh, la realidad que vivimos cada uno es la realidad que tiene cada uno eh, como información para ser como son. Entonces, eh, lo que estemos viviendo tiene que ver con esta conciencia colectiva de un individualismo, de una información que viene transgeneracionalmente, ¿no? Por la historia de cada uno. Entonces no hay culpa, pero sí podemos ahora actualmente trabajar en forma individual para poder... Este, trascenderla, eh, lograr la unión, cambiar la resonancia. Nosotros hablamos siempre de, de, de resonancia, que nosotros transmitimos frecuencias y estamos unidos en una forma de percibir que tenemos como sociedad. Si nosotros ahora podemos empezar a, a trabajar eh, eh, para adentro, darnos cuenta de cuál es el sentir eh, de lo que es nuestro entorno, nada más, y cambiar y modificar. Este, esta forma de percibir seguramente vamos a contagiar al resto por eso es tan importante cuando se junta la gente a rezar a, a meditar, a lo que sea todos en la misma conciencia en búsqueda de amor ¿no? de, de paz interior pero la paz se encuentra dentro nuestro, no afuera entonces de eso es lo que hoy se me ocurría hablar ya que con Delia y, y Cristina venimos hablando hace tanto tiempo de por ejemplo cómo es que nosotros este, se provoca un síntoma, ¿no? Un síntoma está provocado, siempre decíamos, a través de una emoción eh, inconsciente, que es una emoción contradictoria al ego, que es algo que quiero, pero que en realidad lo rechazo a la vez, y es un, una, una contrariedad, ¿está? Vivir en incoherencia. Bueno, la sociedad también está viviendo en una incoherencia emocional, que sería eh, no involucrarnos eh, con el resto, sino vivir en supervivencia, para no dejar este sistema de supervivencia que tenemos. O sea, que no salir del confort sería. Entonces, cuando nosotros nos, este, ahora que podemos estar en casa, podemos trabajar con cada uno dentro de nuestro ámbito familiar para poder darnos cuenta qué es lo que tenemos para observar del otro y reconocernos a nosotros mismos. Bueno, no sé, pregúntenme porque yo me disparo. Quizás este, hay cosas que no se entienden cuando hablo así, globalmente, pero si me preguntan, seguramente lo vamos a desglosar. Ya estaba extrañando esa pregunta, de Lilia, de Cristina. Igual, Cari, te quiero decir que nosotros siempre, eh, vos lo sabés, que nosotros hicimos siempre un programa, eh, principalmente, eh, brindando. No sé si te acordás que en todos los programas hubo un, un brindis, una copita, que ese, esa copita... Es la que nos une, decimos nosotros, como un brindis y un chiste, ¿no? entre nosotros Pero esto es un chiste para mis compañeras, por la cual ah, <risa> no, no lo tienen. Ellas no lo tenían preparado. Así no. que bueno, brindo por ellas y por todo el mundo que encuentre su con... paz. Muy bien, ahora bueno, ¿con agua hacer. se puede? Las no, engañé. No, no, con agua engañé. no. No, no vale, ¿no? Excelente, bueno, hola, hola. excelente, Mirá, el aplauso para todos, sus, para ustedes con este brindis. Muy bien, bueno, muy bien. Este, bueno, quería, quería sorprenderles a ella, era un chiste, para la gente que no nos conoce, siempre nosotros nos tomamos algo en el programa, pero con una forma de, de brindar y el, el programa, lo que estemos haciendo, que lo hacemos con mucho amor y divirtiéndonos, ¿no? Este, y transmitir lo que más podamos desde el amor. Así que, bueno, pregúntenme, así me abren el Pandora, digo yo, como como, como sí. para poder estallarme y hablar. Yo así tengo me... una pregunta, porque, bueno, estos días que estuvimos hablando también de, de esto y que sí. siempre pensábamos, bueno, cuando teníamos un síntoma y siempre terminábamos como en la misma conclusión, no que lo que teníamos que sanar era la percepción. En, este, sí. en esta situación que nosotros estamos viviendo ahora, donde las realidades de la gente es totalmente distinta, por ejemplo, hay gente que no, o sea, se encierra, tiene su casa, tiene todas sus comodidades, pero hay otra gente eh, donde no tiene ni siquiera por ahí sus necesidades básicas resueltas, ¿no es cierto? Entonces, sí. eh, ¿cómo hace para, o sea, para no cambiar la percepción de lo que le está pasando, o para sanarla, o para tener... Un, algo esperanzador, ¿no? O sea, ¿es sí. posible? Acá hay, dos, acá hay dos cosas juntas que me estás preguntando, porque principalmente tenemos que entender que cada uno tiene que vivir su propia experiencia, ¿está? Porque de alguna forma las personas que no tienen eh, lo básico, el alimento, les cuesta mucho más poder eh, entender y, re, y, y agudizar un observador para poder eh, replantearse ¿no? lo, lo que es, este, ¿por qué cada uno está donde tiene que estar? cómo puedo hacer para cambiar mi creencia sobre la abundancia en este sentido, la gente que está eh, con mucha carencia. Y después las, las personas que quizás tengan todo eh, un poco más resuelto, ¿no? que tengan más asegurado por ahora el alimento o la vivienda o lo que sea, este, el calor, ¿no? la calefacción, la luz, lo que sea, este, tienen que trabajar en forma eh, independiente lo que cada uno tiene que vivir. Ahora, antes de hablar de esto, para la gente que no nos conoce, tenemos que volver más para atrás para que entiendan que somos uno, una conciencia con conciencias individuales, por la cual, si no entendemos que, que esta, lo que significa la pandemia tiene que ver con la conciencia colectiva, de una forma de percibir de individualismo y de esta creencia de lo que está viviendo cada uno en particular, que tiene que ver con lo mismo. Este, con realidades distintas, que sería, la realidad es lo que cada uno cree que está viviendo como real, porque siempre decimos, acá en ADN emocional, que no es real lo que vivimos, sino es la realidad que le hemos dado a cada uno, a nosotros, con lo que estamos viviendo, por nuestra forma de percibir, que serían nuestros pensamientos, por eso cuando hablaba de quiromancia, hablaba que nosotros podemos percibir lo que puede ser que el futuro sea, a través de tus pensamientos, que está generando tu futuro. Entonces, que se puede modificar, claro que sí se puede modificar el futuro, a través de cambiar una forma de percibir, que sería cambiar los pensamientos o los valores. Por eso cuando hubo guerras eh, extremas, la gente quedó toda en una igualdad y pudo trabajar a través de la unión y salir adelante. La idea es que no pasemos por todo esto, ni tratar de unirnos, eh, pero realmente... Eh, para que nazca algo tiene que morir algo y, y bueno, esta nueva conciencia tiene que ver con que quizás tengamos que seguir un poco más con esto y sí, claro, mi conciencia mi, mi realidad que vivo hoy para mí es terrible, es una, es una pena, es una pero nosotros eh, lo estamos viviendo desde una realidad desde la que estamos viviendo que no es real ¿sí? Este... La idea de transmitir ahora a todas las personas sería que trabajen individualmente dentro de su hogar, de su la posibilidad que nos da la naturaleza cada uno, se encerrarnos eh, dentro de nuestro plano, o nosotros mismos, las personas que estén solas, este, para poder trascender lo que tengamos que trascender. Y agudizar el amor, que sería la posibilidad de la creatividad para poder observar desde donde esté, en la, el lugar donde esté, con las posibilidades que tenga. Si soy... Eh, creativo voy a encontrar aunque sea en un cuarto algo para poder mejorar y, y interiorizarme en mi observador en todo el resto porque nosotros cada vez que hablamos en todos los programas hablamos que el otro no existe solo está para mostrarnos lo que somos entonces es la realidad que estoy generando y que el otro me da la posibilidad a, a, a darme cuenta de lo que soy entonces aprovechando esa posibilidad, esa información que tenemos, podemos darnos cuenta eh, cómo está generado mi entorno y hacer una catarsis de, de, o un balance de, de, de cómo estoy a través de esta forma de percibir que tengo si puedo modificar algo para lograr la unión, más o menos. Sí, mira, ¿Sí? Eh, perdón, ¿puedo preguntar? no puedo, puedo Sí, claro, eh, no me eh, vos hablaste... Cuando Delia hizo la, la, la pregunta de, de las personas que, que no cumplen, no tienen ni siquiera las necesidades básicas, yo creo que esta situación nos está igualando. Porque, claro. eh, y nos está... Nadie sabe. Vos nombraste también, Daniel, eh, la palabra solidaridad. Exacto. No, Cari dijo la solidaridad en el ADN ¿qué significa? Yo creo que todos, aún el más humilde, Vos veis que vas a hacer compras, vas a un súper, y hay una caja donde hay alguna institución que justamente asiste a los que menos tienen. Y también el que está con, con, con sus cosas este, muy, muy medidas, digamos, eh, eh, eh, que tiene lo justo para subsistir algo compra y deja en esa caja. Por lo cual, quiero decir, eh, digamos, no sé si me expliqué, me parece que esta situación nos está igualando, eh, ya hay cosas que ya no, no tienen importancia, ni, ni el vestido nuevo, ni este ni el auto nuevo, si tenés auto o no tenés, si lo tenés no lo puedes usar ahora, eh, si sí, tenés la claro. ropa nueva tampoco te la puedes usar, eh, por lo cual creo que hace que eso uno, eh, digamos, eso que no consumimos también lo, podemos, lo, lo compartimos, digamos, Cristina. al no consumirlo lo compartimos las necesidades de otros, ¿sí? Una cosa te digo. Si esto terminara mañana, nadie cambió ¿Sí? la conciencia. Porque ¿Sí? todos volveríamos a la normalidad. Por la cual, la generosidad está en el extremo. No, no en lo que todavía podés dar, un poquito de lo tuyo, como dijiste. Este, distinto es cuando es la igualdad realmente. La igualdad es el extremo. Todos somos iguales. Este, y recién ahí surge un nuevo estado de conciencia. Eh, lamentablemente eh, me gustaría que sea, a mí, bueno, no, lamentablemente me gustaría que sea distinto, que tomemos conciencia desde otro punto, de nosotros podemos, yo creo que podemos este, ser un poco más optimistas y, y pensar que cada uno de nosotros puede hacer su cambio desde adentro, y empezar a transmitir una frecuencia distinta para poder transmitir al resto ese amor, que sería amar, trabajar en función del otro a pesar de no ser correspondido, esto es lo que digo siempre, porque en realidad, de esta forma se termina hasta la corrupción, todo el hambre que en realidad no es real, sino que lo vivimos como real porque hay mucha ambición, desmedida y egoísmo. ¿sí? Entonces, eh, podríamos ser, eh, o sea, si, si, si ves todo el... el la magnitud de, de, de robos económicos, dirías, eh, no existe el hambre, es mentira, ¿entendés? O sea, es lo verdad. vivimos como real. Yo entiendo lo que me estás diciendo, pero eh, quiero decirte, eh, yo no, no viví una guerra, pero soy hija de, de sobrevivientes de guerra. Sí. mis dos papás estuvieron ahí y mi padre al frente durante cinco años. Por lo cual, este él eh, lo convirtió en un ser muy especial, digamos. era una persona muy especial. Y era un poco lo que yo te estoy diciendo, él no podía ver su propio progreso si no veía eh, el bienestar también de los otros. Y era un, un totalmente generoso, y no daba lo que le sobraba, compartía lo que tenía. Y eso es lo que en realidad nos fue enseñando desde, desde, desde muy chiquititos. Eh, eh, nos, digamos, hablo de... nos fue enseñando a los hijos, ¿no? Desde muy pequeñitos. Y a mí me quedaron tantas enseñanzas de, de lo que él hacía, cómo lo hacía y, demás. Eh, y por digamos Y después de grandes fui analizando cuáles eran sus conductas, y sus conductas habían sido las secuelas de la guerra. Y esto es una guerra. Lo que ocurre es que tenemos un, este, un enemigo invisible. Que no, no estamos sí, sí, es otro, otra otra forma, porque este, no, ya no se lucha por la patria, sino se lucha por, por otra cosa. Este, bueno, no sé, fíjense ustedes si pueden preguntar algo más para asociar, y, y otra de las cosas que podríamos hablar sería cómo activar la creatividad dentro de cada uno, ¿no? O sea, hay un montón de programas donde la gente habla y que se puede hacer y que no. Pero cuando nosotros agudizamos el observador, este, y si no estoy bien conmigo mismo, no puedo estar bien con nadie. Si no me amo, no puedo amar a nadie. Entonces, principalmente cuando no estoy conmigo mismo, sería eh, la mejor forma de darnos cuenta que no tengo nada para dar, sino. Entonces tengo que emprender a, a estar bien conmigo mismo. Acá una amiga hace unos días me dijo... Daniel, te llamo para decirte que estoy muy bien conmigo mismo, para no decir el nombre, y me hizo reír, pero fue muy divertido porque realmente ella descubrió que puede hacer un montón de otras cosas dentro de su casa. Esto no quiere decir que todos queramos estar todo mucho tiempo dentro de la casa, pero esto es un nuevo aprendizaje, y, y decirle que a las personas que puedan unirse a, a uno mismo, a la familia, al clan, a pensar qué es lo que siente el otro, para poder este, colaborar en que... Eh, no manejar las cabezas, sino, digo, colaborar para que sus entes estén mejor, ¿entendés? Este, en, en buscar alguna creatividad para que los demás eh, estén eh, se encuentren con uno mismo, ¿sí? ¿se entiende? O, ¿sí? puedan compartir por ahí, compartir, sería, ir, eh, sí, quizás, la uno amor, se dé cuenta de, ¿no? de poder, ¿cómo? La de capacidad poder, que eh, tenemos de compartir con uno mismo, sí. porque a través del otro pero dentro sí. de nuestro clan porque claro. en realidad los conflictos emocionales que nosotros hablamos siempre hablamos del clan, nunca del externo, o sea que si nosotros no estamos bien, no tengo tolerancia con mis hijos o con mi madre o con mi padre o con mi hermano, quiere decir que con mi entorno no lo voy a tener acuérdense que hablábamos de, de madre, padre y hermanos simbólicos para el inconsciente entonces si yo me llevo mal con mi padre no voy a llevarme bien nunca con un jefe, o una madre con una autoridad, o alguien que sea una madre simbólica, o una pareja, porque la madre simbólica también es una pareja para mí, o para una mujer un padre. Y un hermano es un amigo, entonces si trabajamos para adentro, entendemos la, la generosidad que está ahí adentro de tu clan, que sería el amor que puedas trascender con tus hermanos, con tus primos, padre, madre, y poder unirte, te puedo asegurar que todo el mundo se modifica a través de la unión, a través del interior de cada uno. No hace falta ir a enfrente. ¿Entendés? ¿O entienden lo que digo? Sí, ¿Puedo? totalmente. Totalmente, se <ríe> entiende. Bueno, bueno Yo quería... si quieren preguntar... Una pregunta chiquitita, en realidad, para eh, aquellas personas, a mí me, me, me preocupa la gente que están en una realidad distinta, ¿no? ¿Y sirve soñar con algo mejor, soñar con algo que ya pasará, con algo...? No, claro, sí, obviamente que es optimismo, porque uno puede generar su propia realidad a través de una imaginación con fe, que pueda creer realmente, por eso el, cuando hablamos del libro ese que se habla del poder de la atracción, tiene que ver con que yo puedo generar una proyección a través de mi creencia y si lo creo como real lo voy a tener, o sea en el momento que lo atraiga y lo viva va a ser cuando yo este, esté totalmente preparado y confiado eh, realmente en lo que va a suceder, confío plenamente porque lo puedo ver antes. Si no lo crees, por más que lo desees, nunca lo vas a poder tener. Entonces nunca lo vas a visualizar, porque no te crees en el lugar. Entonces parte del sueño, si lo quieres interpretar así, sería yo sueño este, con ser o hacer lo que yo deseo a través de mis pensamientos y estoy generando esa atracción para poder... Este, que el universo, la vida, Dios, como quieran llamarlo, me ah. ponga en ese, en ese estado. Por eso está bueno soñar, este, pero también creerlo, ¿no? es que sea un sueño nada más, no alcanza. Con fe sería. La fe, la fe pero la fe sería... Eh, eh, no se entiende muchas veces la fe, nada más. La fe es creerlo. O sea, cuando yo lo visualizo y me veo en esa situación, Recién voy a poder tenerlo. Nadie está donde no ha visto antes que iba a estar. Es imposible que vos consigas un trabajo, por ejemplo, si no te has visualizado antes. O sea, si no has pensado, aunque sea, que voy a buscar trabajo. Y, y el tiempo que perdure tiene que ver también con tu frecuencia de pensamiento de querer seguir o no en tu trabajo. De alguna forma las la personas que se separan cuando hablo siempre me dicen en realidad, sí, yo lo pensé antes. Claro, y sí, por eso te está separando. Porque si no lo pensaste antes, es imposible que sucedan las cosas. Todos son eh, generadores de tu futuro, el pensamiento. Por eso es tan importante ser conscientes de lo que pensamos en cada momento de la vida. Entonces, háganse conscientes. Eso es agudizar el observador dentro de su clan y, y estar observando al otro para reconocernos a nosotros mismos. Dani, muy lindo, la verdad que me encanta esta dinámica como ustedes llevaron esta charla tan interesante para toda la gente que nos está escuchando. Se nos está terminando Bien. el tiempo y no tú? quería que se corte así de repente, sino que cada uno le cierre brevemente, porque queda poco tiempo, eh, con unas palabras para la gente que nos está escuchando. Las damas primero. <risa> Bueno, eh, yo en realidad eh, me retrotraigo al especial de ADN emocional, en donde el mensaje fue eh, separados pero juntos, ¿no? En unión, eh, cada uno en su casa, pero todos juntos. Así que bueno, de alguna manera, es, no, es una, no digo una casualidad, pero mirá cómo lo estamos viviendo. Será sí. una causalidad entonces. si <risas> sí, Es una casualidad, ¿no? No. Sí, sí, no existe la casualidad, solo la causalidad. Este, sí, causa-efecto porque es lo que pensamos. Así que bueno, eh, desde mi lado, este, para transmitirle a todos, eh, nosotros, los tres, en este programa transmitimos la unión, que sería la aceptación. Amar al otro es solo trabajar en función del resto. No importa si no somos reconocidos, porque cuando yo te estoy dando, me estoy dando a mí mismo. Entonces ahí empezamos a cambiar la frecuencia, porque si no vivimos dormidos, en la necesidad que sería estar como niños, viviendo, esperando que el mundo cambie, o el otro cambie, para que yo tenga mi satisfacción, con la cual nunca encontraré la satisfacción, porque un niño nunca puede ser satisfecho. Gracias a todos. Gracias, Deli. Gracias, Cris. Quedó eh, Cris con, con una breve ¿No? Ah, pensé que le habías dicho. No, no, no. No, pensé que, que había no, bueno, ahí. La causa De la causalidad. Sí. Se fue. Eh, está no, como bajo no se el escuchó. internet. No se, no se le escucha porque tiene el micrófono. Es, ahí. Es, esto nos trasciende. Eh, por lo cual, nos va a encontrar eh, los, Vamos a tener, yo siento que vamos a hacer grandes cambios y que vamos a ser mejores personas. Bien, eh, buenísimo. Optimismo. Sí, sí, sí seguramente. Eh, tenemos que pasarlo, tenemos que tener paciencia. Eh, y bueno, eh, todo lo que empieza en algún momento va a terminar. Seguro. Mientras... Bien. Sí. Seguro. Bueno chicos, muchísimas gracias. Daniel, a vos, a vos. Gracias. Daniel, Cristina, gracias. Delia. Gracias, la verdad que muy lindo. Eh, creo que, que cada uno está ocupando un rol en esta pandemia muy importante y llevar esto a los hogares me parece que, que va a estar muy, pero muy bueno. Que ADN siga. Gracias, Karin. Gracias, gracias, Karina. Gracias a gracias, ustedes. Karin. Gracias, un, beso, un besote grande. Beso, besos. Gracias.